¡No se lo pierda! Llaman a huelga otra vez en Haití exigiendo la renuncia del presidente Jovenel Moisés. En el ámbito nacional, Amarante Baret sugiere a Loner desistir de, de las aspiraciones para el cese de enfrentamiento en el PLD. Evangélicos marchan en contra de la ordenancia 33-2019 sobre la equidad de género. ¡Ampliaremos! rescatan nueve excursionistas que se encontraban perdidos en la cordillera central no se lo pierda en el ámbito local regional para hoy a continuación las noticias también serán las siguientes Alianza País agradece la solidaridad de la ciudadanía su preocupación por el accidente que sufrieron dirigentes de ese partido aquí en San Francisco de Macorís muere el Piri ...quien días atrás fue herido a tiros en Villarriba... ...familiares aseguran lo mandaron a matar al PIB... ...matan hombre a tiros en un punto de drogas en Senoví. ...ahí vemos las imágenes, a continuación ampliaremos también... ...denuncian ciudadanos, crean vertedero en plena vía en el sector Espínola... ...ahí está el vertedero, increíble, impactante... De igual manera impactantes estas imágenes donde un hombre lanza basura en plena calle en el mercado aquí en San Francisco de Macorís. ¡Oh Dios! Y luego exigimos limpieza. Y Eren Joven apuñalada en el sector El Matadero de Salcedo. Él nos narra cómo ocurrió todo. Ahí está. A continuación, y Eren Joven apuñaladas también en el sector Los Jardines. Aquí en San Francisco de Macorís, su tía, nos narra lo ocurrido. Quieren y atracan un DJ y una joven seguridad de dos centros de diversión aquí en San Francisco de Macorís. ¿Cómo ocurrió todo? Ampliaremos. Apresan presunto atracador de DJ y de un seguridad, de una seguridad. Aquí en San Francisco, la madre de uno de esos jóvenes dice que es inocente que lo involucraron. Apresan un hombre y lo ocupan este revólver aquí en San Francisco de Macorís. A continuación también les presentaremos estas noticias y otras. Acomódese porque ya está en el aire la fuerza informativa sobre todo. Gracias por estar con nosotros en esta su fuerte informativa, sobre todo por este canal 8 de Teleoperadora del Nordeste, Telenor, con una cobertura total en toda la región del Cibao. Bendecido porque nos permite llegar a cada uno de sus hogares. Agradecer la presencia, ¿verdad?, de cada uno de ustedes a esta hora del día. Buen provecho. Si usted no ha comido, sino almorzado, les aseguro que en las próximas horas el pan llegará a su mesa, porque Dios. A nadie, absolutamente a nadie le falta. Recordarles, decirles a todos que agua delirium es calidad que supera. Es la que consumo y la que consumen todos los nordestanos. Exente de bacterias y de sodio es agua delirium. Llámenos. Para mayor información y para servicio a domicilio, al 809-290-1379. Calidad que supera es agua delirium. Recuerde que el Centro de Pinturas La Casa del Desabollador es el centro de mayor tradición, con todas las marcas de su preferencia en acrílica, semiglós, tinade y aceite. Más, más de 57 años en la venta de pinturas, todas originales. Somos los distribuidores exclusivos de la famosa pintura Christian, formulada con el Super Clear 888 que vino a revolucionar el color de tu vehículo. Centros de Pinturas La Casa del Desabollador. Calle Restauración Esquina Bonó y Calle Salcedo Esquina Bonó, también aquí en San Francisco de Macorís. El come llaves en esta ciudad es Eli Llaves, venta y programación de llaves inteligentes para todo tipo de vehículo. Es el experto en la colocación del GPS, pero Eli es el experto en sacar las llaves cuando se les quedan dentro de su vehículo. Usted no invente. Comuníquese con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla Porque la tecnología de punta con los equipos avanzados Aquí en San Francisco de Macorís hay uno solo Y ese es Eli, el come llaves Eli llaves Qué bien, señores Tensión, tensión en los Estados Unidos Estados Unidos, perdón, e Irán Así que tensión entre Estados Unidos e Irán tras derribo de una nave no tripulada. Fuerte tensión se ha generado entre estos dos países luego de que Irán derribara un dron de los Estados Unidos. Y esto inmediatamente ya ustedes se imaginan lo que ha provocado mientras que Mike Pompeo viajará hacia Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes para una cumbre al respecto. Imagínense ustedes lo que esto ha provocado y cómo se siente Estados Unidos luego de que le han derribado ese dron de alta tecnología. Se necesita saber el por qué, qué busca Irán con esto, qué quiere Irán. Y esto ha desatado inmediatamente la ira de los Estados Unidos, señores. Así que vamos a esperar. En lo adelante lo que pueda ocurrir, repito, luego de que Irán le ha derribado ese dron a los Estados Unidos y cómo ellos se han sentido. Continuaremos dándole seguimiento a esa información. Miren, llaman a huelga otra vez en Haití, señores. En esta ocasión exigiendo la renuncia del presidente de Haití. Una vez más, prácticamente lo mismo. Así que recuerden ustedes que durante todos estos días, la pasada semana, iniciaron las protestas. Eh, hay que decir que se dieron por algunos días, pero ahora han advertido y han llamado a huelga otra vez. Recuerden ustedes, como vemos las imágenes, que son imágenes de archivo, que durante esos días de protestas, Haití se vio enfrascado. En un sinnúmero de saqueos, quemas de, neum de, bueno, de neumáticos, claro, está de vehículos, heridos, muertos. Y una vez más han vuelto a llamar a protestas en las calles de Haití. De Haití, señores. Miren, en el ámbito nacional, Amarante Baret sugiere a Leonel desistir de sus aspiraciones ...para el cese de enfrentamiento con el PLD. Carlos Amarante Baré, ministro de Educación, hace el llamado. Vamos a escuchar sus declaraciones. Adelante. Sé que el PLD está viviendo un momento de mucha tensión... ...y he propuesto de una manera clara... De que ese enfrentamiento, ese choque de trenes entre, entre los dos principales, principales líderes del PLD se resuelve, se resuelve simplemente con que Leonel resigne sus aspiraciones, porque, porque yo sé que en esa en situación los aprestos, aprestos para la repostulación también cesarán y, y podremos ir entonces a un, a un, a un espacio de, de renovación ese de octubre. octubre ahí están las declaraciones, ¿verdad?, de Amarante Baré, el llamado que ha hecho a las autoridades en esta ocasión, digo a las autoridades porque Leonel es el presidente del PLD, le dice a Leonel prácticamente desiste tú, ya la relación está montada para evitar que las confrontaciones sigan en el partido de la liberación dominicana. A nombre, señores, nada más y nada menos que de Aquí en San Francisco de Macorís, de óptica máxima visión, donde tenemos las mejores monturas con lente de todas las marcas, las de su preferencia. Recuerde que cada 15 días nos visitan los expertos médicos cubanos con su vista no invente. Visítenos en la calle Castillo, esquina La Cruz, aquí en San Francisco de Macorís, con las mejores monturas óptica máxima visión. Recuerde que tenemos lentes de marcas y lentes de prestigio. Y si usted está interesada, anote el teléfono que ve en pantalla, porque en Óptica Máxima Visión buscamos, buscamos mujeres, ¿verdad? Con talento de venta, expertas en ventas, contrato amable hacia el cliente, le garantizamos un buen salario. Y si usted está interesada en formar parte de la familia de Óptica Máxima Visión, llame ahora mismo. A usted, ama. Que tenga experiencia en venta, servicio al cliente, llame a Óptica Máxima Visión para que forme parte de nosotros. Ahí está en el teléfono que aparece en pantalla. Llame ahora mismo al 809-588-7675. Deposite su currículum en Óptica Máxima Visión porque tenemos lentes de marcas y de prestigio al mejor precio. Óptica Máxima Visión.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 baterías Cometa, enciende el motor potente con Cometa, ponle Cometa, porque potencia de arranque instantáneo, tu primera opción para tu vehículo es Cometa, ponle Cometa, porque ahí es que prende, Cometa, qué bien, miren señores evangélicos marchan en contra de la ordenanza 33-2019 sobre la equidad de género, así que vamos a ver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 que habían nueve excursionistas desaparecidos en, en nuestra zona de responsabilidad en esta tercera brigada. Ahí pasamos una vez más la noche en Lomas. La noche anterior, anterior la habíamos pasado bueno, ahí. A la orilla del río. A la orilla del río donde están todas las motocicletas que las cuales fueron abandonadas dejadas por nosotros. De 10 kilómetros de caminata pudieron contactar Encontrar a cinco de ellos inmediatamente, el equipo médico le prestó los primeros auxilios, fueron hidratados y fueron sacados del lugar. Bueno, sí, el punto es que la nuestra fue bastante larga por ahí, terminé yo sin, sin, <risa> sin mucho conocimiento o sin ninguno, caminando en un caballo. Tuvieron que sacarle por ahí a caballo. Se perdieron en la cordillera, señores, miren. Esto hay que tomarlo, ¿verdad?, como ejemplo, al momento de usted excursionar, conocer la zona, saber hacia dónde van, llevarse un mapa, tomar orientaciones correspondientes. Esta gente tenían perdidos días y días ahí, días tenían. Imagínense ustedes la preocupación que sentían los familiares de esos excursionistas. Increíble cómo se perdieron ahí mismo, no sabían hacia dónde iban a ir. Y ya ustedes ven. Ya ustedes ven. Miren, al WhatsApp inmediatamente para ver, porque por aquí, el 7657 nos envía este video, al parecer de... Vamos a ver, señor director, si podemos colocarlo por aquí. Nos dice, eso es una rotura de un tubo de agua en la Jennifer, en la rotonda de la entrada de la universidad. Inapa ahí está, miren esto, repito, rotura de una tubería... En la Jennifer, entrando por la rotonda de la universidad. Y Napa, por favor, hay que corregir esta avería. Está desperdiciando tanto, tantos galones de agua. Ahí está. Muchísimas gracias por la información. Nuestro hermano Amparo Betances. Vladimir felicita a mi sobrina desde New York, que está de cumpleaños de parte de su tío Amparo Betances. Para la jovencita, felicidades. Ahí está de parte de su tío Amparo Betances. Muy bien. Continuamos con Deyanira Tejada. Soy Mari de Jesús, siempre activa con su programa. Y para que me salude a la señora Mercedes Hilario. Saludos para Mercedes. Muy bien. 9832 nos dice, hola Vladi, bendiciones. Vamos a la pausa comercial. El regreso más noticias.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 Gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa Sobre todo a esta hora del día, señores El programa que ustedes prefieren Su fuerza informativa por teleoperadora del nordeste Telenor yo quiero en estos momentos darle la bienvenida porque forma parte de nosotros ya uno de los mejores espacios para usted disfrutar, para usted degustar de los mejores platos, del mejor sabor en comida criolla extranjera e internacional. Les hablo de Minerva Restaurant, el más completo de toda la zona en Tenares. Minerva Restaurant, señores. Hay que decir que aparte de los mejores platos a nivel nacional e internacional, la mejor comida, usted puede también degustar, escuche bien, de los mejores mofongos de toda la provincia, hermanas Mirabal y la región, Minerva Restaurant, el lugar más acogedor. Además, contamos con nuestras áreas exclusivas, el área de VIP, el riconcito romántico, pizzería y otros. Minerva Restaurant. Estamos ubicados en Tenares, en la calle 16 de agosto, esquina 27 de febrero, con los teléfonos 809-587-8419 y 809-587-7051. El más completo de toda la zona, el restaurante número uno de Tenares y toda la región es Minerva Restaurant Increíble señores, estuve por allá este fin de semana y les digo que me he quedado sorprendido con el sabor, las buenas atenciones de este espacio, Minerva Restaurant en el municipio de Tenares, es el lugar más acogedor, wow, Minerva Restaurant, visítenos, Qué bien, miren señores y decirles,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 Centro Turístico Girasoles, especial express de dos horas, 280 pesos, la verdadera ciudad de dioses, Mamalupe Asadero El mejor asadero de toda la región, somos especialistas en carne, señor director, en Mamalupe Asadero Usted no tiene que visitar otro lugar para comer carne, porque ahí está Mamalupe Asadero Todo el mundo visita a Mamalupe, Qué rico es comer en Mamalupe, mm. visítenos en la calle Salcedo, esquina 27 de febrero, aquí en San Francisco de Macorís. Miércoles y jueves, disfrute de nuestro gran especial de Mofongo en 2 por 1 en Mamalupe Asadero. El mejor lugar, ahí está el menú variado en Mamalupe Asadero. El mejor asadero de toda la región es Mamalupe. Qué bien, César y Moya repuestos usados. Venta e instalación de piezas y mecánica en general. Somos los más completos de toda la región. Porque contamos con el mejor servicio y tenemos las piezas originales que usted busca para su vehículo al mejor precio. Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Hyundai y más. Estamos ubicados en la avenida Manolo Tavares Justo. Aquí en San Francisco de Macorís. Ahí está César y Moya. El mejor lugar para usted comprar sus piezas usadas pero originales al mejor precio. César y Moya, qué bien. Continuando con las noticias en el ámbito local, regional, señores, miren esto. Alianza País en el día de hoy, mediante una rueda de prensa, da a conocer su satisfacción, agradece la solidaridad de la ciudadanía por su preocupación ante el lamentable accidente que sufrieron los dirigentes de Alianza País, que nuestro amigo el chino, Elvi Dolora, sus familiares, esposas que viajaban a bordo del vehículo, y la dirigencia de este partido en el día de hoy quiso agradecer públicamente. Vamos a escuchar en voz de nuestra amiga, exgobernadora de San Francisco de Macorís de la provincia de Duarte, Margarita Pantaleón, y al doctor Jochi Flores, dirigente de Alianza País. Adelante. nuestra gratitud al respaldo masivo que hemos tenido de la población franco-macorizana en los momentos difíciles que se estaba eh, pasando nuestro dirigente, eh, doctor, eh, el profesor Juan Francisco Tavares, su esposa, su, su, su yerno. Así es que, y, y además de eso, aprovechar la ocasión para expresar también nuestra gratitud al Hospital San Vicente de Paúl donde el doctor Ureña, el director, se apersonó personalmente a la área de emergencia a contribuir con su trabajo médico frente a la situación. Al personal del siglo XXI, que han sido muy consecuentes y con mucha dedicación, el doctor Faxa, la doctora Antigua, la doctora Cota, la doctora Méndez, el doctor Marco Bonilla, el ortopedista, toda esa es la razón.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 el peso político que tiene Alianza País en la ciudadanía, puesto de que en estos momentos nuestro partido ha dado una gran muestra de madurez, una gran muestra de crecerse en esta dificultad. Han sido momentos difíciles pero ya arreglasables, porque estamos en condiciones de suplir el vacío que temporalmente están dando nuestros compañeros por otros compañeros, quizás de no igual capacidad, pero sí con la misma intención de crecer y desarrollarnos en la dificultad. Alianza País al momento de expresar su gratitud por lo que ha ocurrido con sus dirigentes y verdad el respaldo que ha recibido de la ciudadanía, qué bien, miren señores, muere el Piri, quien días atrás había sido herido a tiros en Villarriba en medio de un enfrentamiento con otros dos jóvenes quienes adjudicaban, decían verdad que el Piri, entremos aquí por favor, donde el Piri decía ellos decían que había sido el Piri que le había disparado a ellos, que lo había interceptado, pero el Piri luego que lo entrevistamos también en esas imágenes de, de apoyo, imágenes, ¿verdad?, que nos decía también él que no, que había sido él que ellos lo habían ido a matar a él. Imagen de apoyo en el momento en que la pasada semana entrevistamos a este hombre que se encontraba en el hospital San Vicente de Paul y este fin de semana murió. Vamos a escuchar qué dicen sus parientes. Adelante. Adelante. La semana nosotros le entrevistamos al Piri desde su lecho, ahí está en el hospital San Vicente de Paul y eh, se empeoró su situación, su estado de salud y muere este fin de semana y ya ustedes escuchan los parientes, los familiares, su madre, a quienes le adjudican la muerte del Piri. Matan hombre a tiros en un punto de drogas en Cenoví, el occiso fue identificado como a Mauri de Jesús Leclerc Núñez, quien falleció de un disparo en la cabeza en un hecho ocurrido en un punto de drogas. Ahí está, en la comunidad de bandera del Distrito Municipal de Senoví. Por el hecho fueron retenidas o detenidas dos personas quienes están siendo investigadas por este hecho. Hay que decir que eh, el fiscal Teófilo Capellán, quien encabezó el operativo, dice que varias motocicletas fueron también retenidas. Para fines de investigación, ahí está. Así que muerto a tiros este pasado fin de semana en la comunidad, repito, de la bandera del Distrito de, Municipal de a Mauri de Jesús Leclerc Núñez. Denuncian que ciudadanos crean vertedero en plena vía del sector espino, la lanzan basura, la inconsciencia de estas personas...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 Necesita su, su suelo limpio y que no haga tanta contaminación entre los niños. Y se lo hago un llamado a la comunidad. Pero vamos a estar mirando en la mañana, que es a partir de las 6 de la mañana que hacen eso. Que va a ser apresada la persona que encontremos aquí siguiendo tirando perros muertos basura, toda la basura que tienen en su casa la tienen aquí. Yo espero que ese llamado sea escuchado. Ahí está, señores. Caramba, qué eh? situación de inconsciencia. De por Dios, los ciudadanos tenemos que pensar un poquito más y luego reclamamos. Miren esto, en la plena vía ahí. Esta es una de las calles principales detrás del centro de atención primaria también, pero de por Dios, hasta dónde, caramba, vamos a seguir haciendo esto cosas indebidas. ¿Mm? Hombre, lanza basura también a plena vista de todos en el mercado municipal. Así que quedó captado, señores, en el momento en que este hombre lanzaba desde la cola de este camión basura en la calle, una de las calles del mercado municipal aquí en San Francisco de Macorís y luego estamos exigiendo limpieza, sanidad en el mercado y miren cómo este hombre tira toda esa basura aún diciéndole que por favor que no lo hiciera, no, ahí mismo también tirándola, limpiando porque lo más importante en ese momento era limpiar el camión y miren esto Vamos a ver entonces por qué fue captado el momento cuando esto ocurrió. Adelante, escuchemos audio ambiental. Pero lo que te da la por bueno, ¿A mi! la porque la por <risa> Cantado por nuestro productor y el antiguo, quien estaba por allá, ahí le cuestionaba a él de por qué hacer eso, cómo lanzaba esa basura. Y mí, pero tenemos que tomar sí, conciencia, ¿eh? debemos de exigir, pero también debemos de poner nuestro garnito de arena para crecer como ciudad, como ciudadanos y entonces poderle exigir a las autoridades, pero de esta manera no, así no, señores. Vamos a la pausa comercial.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 Gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa. Recuerde que aquí en San Francisco de Macorís está Medigastro, Medigastro, eh. consultas especializadas con la doctora Esterceli Abreu, especialistas en vías digestivas, prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades principalmente de las vías digestivas, hígado, vesícula y páncreas. Realizamos los procedimientos de endoscopía digestiva, alta colonoscopía, colocación de balón gástrico para el tratamiento de obesidad y sobrepeso, colocación de sondas para alimentación, extracción de cuerpo extraño y otros procedimientos. Contamos con una sala de endoscopía completamente equipada con la tecnología más avanzada de la región. También ofrecemos las especialidades gastro en gastroenterología Pediátrica, nutrición, psicología, anestesiología, ginecología, obstetricia. Trabajamos con la mayoría de las ARS. Llámenos al 809-290-0100. Estamos ubicados en la calle Salcedo, número 69, casi esquina de San Francisco, en el edificio de ECO 2000, al lado del Ministerio del Trabajo. Medigastro, servicio con calidad, confianza y seguridad. Medigastro. Qué bien. Miren, señores. Y eran joven apuñaladas en el sector El Matadero del municipio de Salcedo. Se trata de Lewis Ramírez, herido de una cuchillada, según él, en medio de una riña por allá, en el sector El Matadero. Ahí está, en el costado izquierdo, este joven recibió la apuñalada. Vamos a escuchar sus declaraciones. Adelante. El problema que en el barrio la provincia de Valle. el barrio se llama El Matadero. El Salcedo fue eso, Matadero. ¿Quién te dijo? ¿Cómo pasó todo? Explícame. Yo salí a comprar una vaina y una tipa se me tiró arriba con la servillana Y yo tenía un cuchillo, jalé mi cuchillo y le tiré a la tipa. Y había unos cuantos que estaban con ella. Y los que estaban con ella me brincaban encima en vaina. Yo, ay, yo zapateando, me di en una sola, me engancharon, tú sabes. Fue un grupo entonces, tú no sabes definitivamente quién fue, pero fue un grupo. Yo sé quién fue que me cortó. ¿Cómo se llama? Es Richa se llama, es más cercano. ¿Tú tenías problemas con Richa? ¿Tú tenías grupo? No, yo andaba con el barrio para abajo. ¿Tú sabes? ¿Inmediatamente te dio? ¿Qué pasó? No, él no me dio de inmediatamente, porque yo le decía a él, yo vean, vean ve, que es ella que es ella que me está brincando encima, es ella, es ella. Y ya cuando yo voy a la cerveza, la que ya la tiene, ella me está tirando, ella cortar, Y como yo también estoy armado también. Lo estiro yo también, tú sabes. ¿Qué tipo de problema tú tienes con ella? ¿Por qué ¿Por ella te hizo eso? Yo no sé qué fue no, lo no que yo le hice a ella. Yo quisiera preguntarle qué es que yo le hice a ella. ¿Por qué ella me tiene nada. tanto odio? ¿Cómo se no llama ella? No sé su nombre. ¿Ella está presa o anda suelta? No, no sé, no, no he tenido suficiente eh, prueba eh, escuchada de ella, tú sabes. Eso fue el salcedo, señores. Este muchacho se recupera. De esa estocada que recibió ahí debajo en el costado izquierdo. Y ya ustedes ven sus declaraciones. De igual manera, otro joven también resultó herido de una puñalada. Se encuentra en estado muy delicado en el hospital. En Encarnación herido de una puñalada cuando llegaba a su casa. Esto fue en el sector Los Jardines. Su tía nos narra, nos explica en qué circunstancia este muchacho... Recibió también esa puñalada en el sector Los Jardines, en Encarnación. Adelante. Ella estaba llegando a la casa y cuando yo abrió la, de la puerta, ahí mismo llegó un prófugo y lo, lo saludó y le dio una vez la puñalada. Y ella llamó a la mamá y la madre a que lo supuestamente, supuestamente, supuestamente, se hacerle nada a ella. ella. Por nada de qué fue por nada, Dike? Que... ellos no tienen, no tienen alguna resilla personal antes. No, di que nunca nada dio la madre. ¿Cómo, ¿Cómo se, se llama? llama ¿Quién murió él? Sandy. ¿Era ella mismo de los jardines también. Sí, de él mismo. Este, este impuesto hace esto y de Garita este. ¿Verdad? Eso y fue en los sento? jardines. En los jardines. llega ahí otra vez barrio como si no ha pasado nada. Pero. Entonces, ¿Qué piden ustedes de las autoridades? Justicia, hermana la justicia ella. ¿A qué se dedica él? Él trabaja, el, el conchero, él trabaja con Conchero, él trabaja en Construcción, en Los Cacaos también trabaja él. Y no tiene ningún tipo de problema con nadie, con nadie ni con la justicia. Con no, nadie, con no. nadie. ¿La manera de ustedes quieren que se apreste, que sea detenido, que le hizo Sí, que se ha detenido, que se presente, que, sí, que, que pre pre pre pre pre dé la cara, sí. Porque él no es un animal ni un perro tampoco, él. ¿Cuántas puñaladas fue que le dio? Una, pero no sé qué fue lo que le... Sí, yo creo que fue el hígado lo que fue. Está delicado, entonces y Está muy delicado el que, que dé la, la cara casa. Bueno, ahí está Este muchacho se recupera en el hospital Luego de esa herida que recibió Caramba Miren, hieren y atracan Un DJ Muchacho de nacionalidad haitiana Pero que labora aquí De un centro de diversión en la avenida Libertad Y de igual centro, o sea, de otro centro de diversión También resultó herida Una joven, esta joven Que también es seguridad de otro centro de diversión, ambos iban juntos, ellos viajan juntos, ¿verdad?, porque son de la zona norte, quienes le hirieron a él ahí en el pie, le llevaron celulares, vamos a dejar que sean ellos, tanto el joven haitiano Ángel Anthony Nyson, DJ de un centro de diversión, y la joven seguridad Lucy Hernández, que nos narren cómo ocurrió, adelante. Salieron a mi trabajo. ¿Tú trabajas en un centro de estrellas de vida psicológica No, una discoteca. una discoteca. Entonces, ¿qué te dijeron que no. ¿Qué te Pero llevaron? No. ¿Qué te llevaron? El teléfono mío me y la memoria que yo trabajo. ¿Dinero? ¿Dinero? Te tenía ¿Dinero? El... ¿Dinero? Te sí, tenía ¿Dinero? El... ¿Cuántos eran? Como 200, 300 pesos. 300 pesos. O sea, aquella muchacha fue lo que lo tenía. ¿Y disparo que tú tienen en pieza? Entonces, cómo pasó? Cuando se iba, hay uno que dijo, dale un tiro, y hizo así con la pistola. ¿Te disparó entonces? Sí. le conoce el trabajo de... De vista, sí, lo veo. ¿Eso fue en calle 12? Calle 6. ¿Y dónde? La calle 6. Me llevan mi celular, una pistolita coreana que yo tenía, y una sevillana y 700 pesos. No, yo trabajo en el Bravo, yo soy seguridad en el Bravo. Sí, porque nosotros subimos juntos. ¿Y entonces específicamente en qué calle fue En la Salcedo, casi esquina Cristina Cero. ¿Cuántos eran ellos? ¿Cuántos? Tres. ¿Cómo que en un motor? En un motor, ¿Recabro cabrón de que tú estás En uno de los Fendi, que parecen en Cristo. ¿Cuál? Y te amenazaron por disparar. Sí, ellos dijeron, darle un tiro. Y cuando se iban porque no, disparan y le rechina. ¿Cómo para fue eso entonces? De, como la, la una y media, media, porque el bravo lo cierran a la una los domingos. Vamos a ver entonces en este mismo caso porque la policía apresó a tres personas quienes les acusa de participar en ese hecho de ser ellos quienes atracaron esa pareja de jóvenes que laboran en esos centros de diversión y vamos a ver porque uno de ellos a quien se le ocupó esa pistola niega las acusaciones en su contra aunque el haitiano lo identificó y dijo que sí que fue él que le disparó quien veremos a continuación. Vamos a ver el momento en que era trasladado, entonces, tras ocuparle esta pistola con la que se dice que se disparó o que disparó él. ¿Qué dice tras los cuestionamientos? Adelante. Yo no sé de eso. ¿Y por qué esta persona aquí no. dice que me disparaste que otra contra No. Y que andaba con otra persona también. No. Andaba con una mujer y otro muchacho. ¿Qué es esa pistola que entonces? ¿Qué es la pistola que supuestamente se ocupaba? Suelo mío. ¿A vos? Sí problema tú otra vez? Diana de la Cruz es la madre de otro de los jóvenes que se le acusa, ¿verdad?, de participar en ese atraco, eh, John Jairo Gómez. Ella dice que su hijo ha sido sonsacado. Hay una persona que lo ha estado induciendo para cometer eso y que él es un muchacho que incluso está operado de la cabeza. Vamos a escuchar la madre de otro de los detenidos acusado de atraco. Adelante.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 A él le están acusando de atracar. Dice que él es inocente. La verdad, yo no ando con mi hijo, ¿me entiendes? Pero para mí es inocente porque hasta hoy yo no sé, que yo tengo ser sobre mi conciencia, mi hijo no roba. Entonces, ¿qué es lo que tú pides? No, bueno, ahí está, ella dice que su hijo es inocente y que lo están maltratando. Bueno, apresan hombre y lo ocupan un revólver. Él dice que no es de él, el revólver. Vamos a ver porque se trata de Herminio Rosario, residente en el sector de Pueblo Nuevo. Detenido mientras transitaba por el sector Hermanas Mirabal Se le ocupó, según la policía Un revólver marca Smith-Wesson calibre 38 Y 5 cápsulas Escuchemos entonces las declaraciones Del mismo, adelante No tengo nada señor, que decir. No tiene nada que decir ¿eh? no. no, no era, era mejor Era tuyo, no era tuyo No, no era tú? Tu... Supuestamente estaba en el baño ¿Quién vive más con ¿Cuál es el mismo? Un primo. Un primo. ¿Cómo se llama tu primo? No, no, no, ¿Tú has tenido alguna situación con la policía? No, no, no. ¿Cómo tú te llamas, no. amigo? Dani Luis Peña Pueblo. Sí. Luis. Sí. Ya. Entonces tú no has tenido problema con ellos. No, no, señor. No, primera vez. Yo, lavo motores. Eh, de todo, conclusiones de todo. Bueno, Peña, corregimos. Él dice que no, que ese, que ese revólver no es de él, que estaba en la habitación que no es de su propiedad. En lo adelante entonces, vamos a ver lo que determine la justicia en caso de este joven. Miren, bendiciones, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y si el Todopoderoso lo permite, regresaremos mañana por este canal 8 de Telenor a partir de las 12 del mediodía. Porque es que gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo.